Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión continuaremos con el marco normativo, pero específicamente para la primera matriz, la matriz agua. Sin embargo, antes de iniciar, es importante que recalquemos el artículo 425 de la Constitución, donde se menciona el orden jerárquico de aplicación de las normas. Esto nos permitirá seguir de una forma ordenada toda la legislación. Iniciamos con la Constitución, seguimos con los tratados y convenios internacionales, después con las leyes orgánicas, continuamos con las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones. Finalmente, los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Para el estudio de los temas previstos, es necesario conocer cuáles son los cuerpos legales más importantes que tienen incidencia sobre la matriz agua. Podemos iniciar con la Constitución, donde se reconoce al agua como un derecho. Continuamos con el Código Orgánico del Ambiente junto con su reglamento, que es el cuerpo legal ambiental más importante del Ecuador. Seguimos con la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua junto con su reglamento, y continuamos con el Acuerdo Ministerial 097 del 2015, que es la última actualización del TULSMA. Es una conglomeración de una serie de anexos dependiendo de las matrices ambientales. Como nos estamos centrando en el agua, únicamente vamos a fijarnos en el anexo 1. Con este antecedente empezaron a realizarse algunos convenios, cumbres, protocolos, entre otros donde varios designatarios se reunieron a analizar la problemática ambiental e iniciar con lineamientos internacionales para controlar y mitigar la contaminación. Para ello vamos a destacar algunos puntos principales. El primer cuerpo legal que vamos a abarcar es la Constitución del Ecuador del 2008. El artículo 12 nos menciona que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. En el artículo 411 se sostiene que el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados a su ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar tanto la calidad como la cantidad del agua. En el artículo 412 se tiene que la autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de la planificación, regulación y del control. El Convenio Ramsar de 1971 es un tratado intergubernamental para la conservación y uso racional de los recursos naturales. Su objetivo era conservar y establecer un curso racional y sostenible de los ecosistemas húmedos, mediante acciones tendientes a la cooperación nacional e internacional como un medio para alcanzar el desarrollo sustentable a nivel mundial. El Código Orgánico del Ambiente del 2017 se la considera que es el cuerpo legal más importante en el país en materia ambiental, pues regula temas necesarios para una gestión ambiental adecuada. En el COA se abordan temas como el cambio climático, áreas protegidas, vida silvestre, patrimonio forestal, calidad ambiental, gestión de residuos, incentivos ambientales, zonas marino-costeras, manglares, acceso a recursos genéticos, bioseguridad, biocomercio, entre otros. Específicamente dentro del título de la calidad ambiental encontramos ciertos artículos en referencia a la matriz agua. Por ejemplo, el artículo 196 que se enfoca en el tratamiento de las aguas residuales urbanas y rurales y se responsabiliza a los gobiernos autónomos descentralizados municipales de tener la infraestructura técnica para la instalación de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales con la finalidad de reutilizarlas. avanzando un poco más, tenemos a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua. Este cuerpo legal garantiza el derecho humano al agua, así como la regulación y control para la autorización, gestión, preservación, conservación, restauración de los recursos hídricos, usos y aprovechamientos del agua, la gestión integral y su recuperación en sus distintas formas, fases y estados físicos, a fin de garantizar el kawsay o buen vivir, y los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución. Continuamos con el Acuerdo Ministerial 097 del 2015, que es la actualización del TULSMA, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente. Específicamente nos centraremos en el anexo 1, denominado Normas de Calidad Ambiental y de Descarga de Fluentes al Recurso Agua, donde se establecen los principios básicos y enfoque general para el control de la contaminación del agua. Continuando tenemos a las normas INEN 1108 del 2014. Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el agua potable para el consumo humano y se aplica al agua potable de los sistemas de abastecimiento, tanto públicos como privados. El agua potable debe cumplir con ciertos requisitos o límites máximos permisibles como son características físicas, inorgánicas, radiactivas, orgánicas, plaguicidas, residuos desinfectantes, subproductos de desinfección, cianotoxinas y requisitos microbiológicos. Finalmente, tenemos la norma INEM 2200 del 2017. En esta norma se establecen los requisitos que se debe cumplir el agua purificada envasada para consumo humano. Esta norma se aplica a las aguas purificadas envasadas y aguas purificadas mineralizadas envasadas. Se excluye de esta norma a las aguas minerales naturales, las aguas de fuente y las aguas purificadas de uso farmacéutico. ¿Qué les pareció? Ahora los invito a que profundicen a través de la lectura de los recursos que se encuentran disponibles en el curso. Estaré de nuevo con ustedes en una próxima oportunidad. Hasta pronto.